Alexandre Pushkin, tras terminar su formación académica, se instaló en San Petersburgo entrando a formar parte de la vibrante y áspera cultura de la juventud intelectual de la capital, donde su talento ya era ampliamente reconocido. Entró a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y se empezó a implicar gradualmente en los movimientos de «reforma social» convirtiéndose en portavoz de los literatos radicales tras haber escrito algunos poemas sediciosos como Oda a la Libertad, que molestó a las autoridades, de forma que el propio zar, Alejandro I, estuvo a punto de desterrarlo a Siberia. Hoy leemos de este autor Cuento Romano. Espero que sea de tu agrado Ya damos comienzo. Cuento romano Por Alexander Pushkin César viajaba Tito Petronio y yo lo seguíamos a distancia. Tras la puesta de sol los esclavos armaban la tienda, colocaban las camas, donde nos reclinábamos para disfrutar del banquete y charlar alegremente. Al amanecer Volvíamos a ponernos en marcha y nos dormíamos dulcemente, cada una en su litera, fatigados por el calor y los placeres nocturnos. Llegamos a Cumas, y cuando ya nos disponíamos a seguir el camino, llegó un emisario de Nerón. Traía para Petronio una orden del César de retornar a Roma y esperar allí, a que se decidiera su suerte a consecuencia de una odiosa acusación. Nos quedamos paralizados por el horror. Solamente Petronio escuchó el veredicto con indiferencia y anunció su intención de quedarse en Cumas. Mandó a su esclavo predilecto a que eligiera y alquilara una casa y, esperando a que él regresara, se quedó en un bosque de cipreses dedicado a las euménides. Los rodeamos inquietos. Flavio Aurelio preguntó cuánto tiempo pensaba permanecer en Cumas y si no temía irritar a Nerón con su desobediencia. —No solo no tengo la intención de desobedecerlo, contestó Petronio con una sonrisa, sino que pienso adelantarme a sus deseos. Sin embargo, amigos míos, os aconsejo que regreséis. En un día claro el viajero descansa a la sombra del roble, pero durante la tormenta se aleja del árbol prudentemente por temor a los rayos. Todos expresamos el deseo de quedarnos con él, y Petronio nos dio las gracias afablemente. Volvió el criado, y nos condujo a la casa que había elegido. Estaba a las afueras de la ciudad. Cuidaba la casa un viejo liberto en ausencia del dueño quien se había marchado de Italia hacía años. Vigilaba varios esclavos que se ocupaban de la limpieza de la casa y de los jardines. En el amplio pórtico encontramos estatuas de las siete musas y, junto a la puerta, a dos centauros. Petronio se detuvo ante la entrada de mármol y leyó el saludo grabado en la piedra. —¡Vale, salve! Una melancólica sonrisa se dibujó en su rostro. El viejo administrador lo llevó a la biblioteca donde examinamos varios rollos y luego entramos en la alcoba del dueño. La decoración era sencilla. No había más que dos estatuas de familia. Una representaba a una matrona sentada en una butaca y la otra a una niña jugando a la pelota. En la mesilla, junto a la cama, había un pequeño candil. Petronio se quedó a reposar y se despidió de nosotros, invitándonos a reunirnos con él por la noche. Yo no podía conciliar el sueño, mi alma estaba llena de tristeza. Veía en Petronio no solo a un generoso benefactor, sino también a un amigo, sinceramente apegado a mí. Despetaba su gran inteligencia, amaba a su hermosa alma. Mis conversaciones con él me ayudaban a entender el mundo y a los hombres, yo que no conocía más por las reflexiones del divino Platón que por mi propia experiencia. Sus juicios solían ser rápidos y certeros. La indiferencia hacia todo lo salvaba de la parcialidad y la sinceridad con respecto a sí mismo lo hacía perspicaz. La vida no podía ofrecerle nada nuevo. Había conocido todos los placeres. Sus sentimientos dormitaban, embotados por la costumbre, pero su entendimiento conservaba una frescura sorprendente. Le gustaba el juego de las ideas y también la armonía de las palabras. Escuchaba gustoso disquisiciones filosóficas y escribía versos que nada tenían que envidiar a Cátulo. Bajé al jardín y estuve largo rato vagando por los sinuosos senderos ocultos por la sombra de los viejos árboles. Me senté en un banco, bajo la sombra de un hermoso álamo, junto al cual había una estatua de un joven sátiro cortando caña. Queriendo distraerme de alguna manera de mis tristes pensamientos... Saqué unas tablillas y traduje una oda de anacreonte que, guardo en la memoria como recuerdo, de ese día tan melancólico. Se han vuelto blancos y escasos mis rizos. Honor de mi cabeza se mueven los dientes en las encías y se ha apagado el fuego de mis ojos. No me quedan por despedir muchos días de la dulce vida, con rigor lleva la cuenta a la parca y el tártaro espera ya a mi sombra. Terrible es bajo tierra el frío de la bóveda, la entrada está abierta para todos más, no hay salida para nadie, todos entran y nadie los recuerda. El sol se deslizaba hacia poniente. Fui a ver a Petronio. Lo encontré en la biblioteca. Andaba por la habitación acompañado de su médico Septimio. Petronio al verme se detuvo y dijo en tono de broma. A los caballos veloces los reconocen por el hierro. A los partos orgullosos por sus largos corros, A los enamorados felices los reconozco por sus ojos. «Lo has adivinado», le dije a Petronio dándole mis tablillas. Leyó mis versos. Una sombra de ensimismamiento cruzó su rostro y se disipó inmediatamente. «Cuando leo poemas como este», dijo Petronio, «siempre siento curiosidad por saber cómo murieron aquellos a quienes tanto impresionaba la idea de la muerte». Anacreón te asegura que le horroriza Tártaro. Pero no le creo. Como no creo en la cobardía de Horacio? ¿Conocéis esta oda? ¿Quién es el Dios que me ha devuelto a aquel con quien compartí las primeras campañas y los horrores de las batallas cuando en pos del fantasma de la libertad nos llevaba el temerario bruto? ¿Con quién Olvidaba en la tienda los temores guerreros con una copa, ungiendo con mirra de Siria los rizos trenzados con hiedra. ¿Recuerdas la hora de la terrible batalla en que yo, temeroso, quirita, corrí tiritando el escudo sin honor, profiriendo rezos y promesas? ¡Qué miedo el mío! ¿Cómo corría? Pero el mismo Hermes, con una nube súbita me cubrió y me llevó lejos y me salvó de una muerte segura. El astuto poeta quiso hacer reír a Augusto y a Mecenas con su cobardía para no recordarles al corrilegionario de Casio y de Bruto. Digan lo que digan, me parece más sincero cuando dice: Es dulce y hermoso morir por la patria. Fin.